Oh! ¡Qué tal mis amigos de TecnoApple Sean todos bienvenidos mis amigos A este nuevo video en el cual les traigo La nueva actualización De yo WhatsApp En su versión 9.20 Descargarla totalmente Gratis aquí abajito en la descripción Del video y en el primer Comentario fijado Ok mis amigos no te olvides Guardar tu respectiva copia de celular Para que no se pierda ninguno De tus chats o conversaciones Sin más preámbulos con comencemos con el tutorial ok mis amigos el primer paso es irnos a lo que es archivos y buscamos la carpeta de descarga y procedemos a instalar esta apk yo whatsapp en su versión 9.20 yo no la voy a instalar porque la tengo previamente instalada y procedo a ejecutarla Aquí estamos dentro de la interfaz de esta poderosa aplicación En la cual vamos a tener aquí en este apartado los programadores de mensajes, respuestas automáticas Enviar un mensaje, un número que no tengas registrado en tu lista de contactos Los mensajes masivos y también tenemos lo que es las configuraciones mis amigos Aquí vamos a tener lo que es lo universal para poder cambiar los colores también va a cambiar lo que es el estilo y apariencia para tenerlos en muy estilo iPhone. Vas a poder descargarlos totalmente gratis y rápido a través de este menú. Esperamos hasta que descargue mis amigos, no demora más de 30 segundos y eso depende de la velocidad de nuestro internet. Y voy a aprovechar en este lapso para, para agradecerles por el apoyo que me han brindado a través de este canal, el cual te trae las nuevas novedades tecnológicas, las nuevas actualizaciones. Es un placer para mí, es un compromiso traerle estas fabulosas aplicaciones. Para que puedan educarse y aprender a través de ellas Mis amigos esperamos hasta que descargue estos emojis estilo iPhone Se han demorado un poco ya que tengo un poco lento mi red eh, de internet Tengo un poco saturadita porque tengo dispositivos conectados Y por eso siempre se me demora un poco más que lo habitual Pero si te cuentan con un internet super incre increíble No van a tener este problemita, ¿ok? Una vez descargado simplemente un toque aquí y aquí vamos a poder seleccionar lo que es el tiro de fuente, la cual más le llame la atención, simplemente un toque y se va a aplicar de inmediato, ok? Damos lo que es los iconos favoritos, tu icono que más te llame la atención, tu icono que sea más atractivo para tu menú de aplicaciones, ok? Selecciona el que más le llame la atención con un toque y automáticamente se va a aplicar. También contamos con los iconos de notificaciones, hay muchas variedades para aplicar de inmediato. Mis amigos, vamos atrás, contamos aquí los ajustes para... Ya sea la tarjeta de conversación, pues se desactiva notificaciones, desactiva el de insignias, incrementar los límites de reenvío Ya vas a, vas a poder enviar mensajes hasta 50, 250 chat perdón, activar siempre en línea, lo que es la enviar imágenes con, en máxima resolución, desactivar límite de imagen, vas a poder enviar más de 10 imágenes a la vez. Ok. También contamos acá en lo que es pantalla principal, lo que es configurar la barra superior, cambiar lo que es habilitar historias similares a Instagram, eh, chat de grupos, poner mi nombre, súper genial, increíble, cambiar los colores, contamos aquí las filas para cambiar lo que es el estilo de la, de la pantalla principal, cambiar los colores, desa, deslizar filas, contamos aquí mis amigos, Acá lo que es botón del socorro. Vas a poder cambiar el color de cada eh, botón que se encuentra en la parte inferior Vas a poder cambiarlo, ¿ok? Contamos los estados para poder pues, cambiar los colores de ello. Ya sea la barra de acción en estados Nombre de contacto Estado de vista Estado de no visto Fondo de contador fond el, el color del texto de contador Súper genial Para poder tener estado de 5 minutos Súper increíble mis amigos contamos aquí lo que es pantalla de conversación para la barra de acción. Vas a poder cambiar lo que es con la barra de acción, la, la, la parte superior de nuestro WhatsApp. Ocultar foto de perfil de contacto, como se ve en la parte superior en la vista previa. Ocultar nombre de contacto. Ocultar botón de llamadas. Desactivar el estado de contacto. El fondo de la información de contacto. Vas a poder cambiar el color. El texto de la información del contacto. Super genial el estilo de la barra de herramientas Como más te llame la atención Ya se ha centrado O oh, así como se ve allá arribita en pantalla Ok Mis amigos vamos a lo que es es IT Que se va a poder, vas a poder cambiar el estilo de tics El que más te llame la atención es un Alien Es un araña, Es un Bat Un Blade eh, Estilo iPhone Eclipsis Google Hay muchas variedades en las cual vas a poder aplicar con un solo toque Ok Super genial vas a poder cambiar el estilo de burbuja el que más te llame la atención es entre 3D, materializado, MB tipo twister, tipo vista, eh, tipo ohillos, perdón que el que más te llame la atención, por pues 3D. Y se va a ver en la parte superior reflejada. Y vas a poder cambiar lo que es los colores de la burbuja derecha. Por ejemplo, así, de color rojo. El texto de color blanco para que se vea más visible. Vas a poder cambiar lo que es la burbuja izquierda. El color que más te llame la atención, azul, por ejemplo. Y vas a cambiar también el texto para que sea más visible. Ok, Súper increíble. Así, así vas a poder cambiar el estilo de. El estilo nuevo, perdón, el color del tiempo en la burbuja izquierda, el color del icono mensa del mensaje eliminado, el libro solicitado, el nombre citado, el mensaje citado, el fondo citado, vas a poder reemplazarlo con otro color. Súper genial, súper increíble, vas a poder cambiar lo que es el estilo de entrada y conversación. El que más te llama la atención, ya sea iOS, Android, por ejemplo, vamos a tocar este vamos a la parte de atrás y así vas a poder y pues si vamos a cambiar los colores y hacer el fondo de entrada de los iconos los botones de móvil el botón de enviar vas a poder cambiar el color de cada uno de ellos vamos a la parte de atrás compañeros vamos atrás atrás y aquí contamos ya los cambios ya sin historias tiro instagram contamos los tics que, que hemos cambiado el color de las burbujas aquí hemos cambiado lo que es la pantalla de conversación mis amigos si quieres aplicar un tema simplemente te vas aquí das un toque aquí, das un toque aquí en dice temas y donde dice descargar temas, aquí vas a encontrar muchas variedades vamos a seleccionar por ejemplo, te gusta este, das un toque aceptar y esperemos que descargue automáticamente Se va a aplicar como se ve en pantalla Súper genial, súper increíble Así que mis amigos si te gustó mi contenido Espero que me reflejes un buen like Adicionalmente te invito Si no te has suscrito, suscríbete a este canal Y activa esa campana de notificaciones Para que Youtube te notifique cada vez que suba un nuevo video Sin más preámbulos Nos vemos en un próximo video Tutorial